Las criptomonedas son una estafa y vas a perder tu dinero. Esto es algo que yo creo que todos los que estamos en el mercado cripto hemos escuchado mil veces. Evidentemente, claro que hay criptomonedas que son estafas, pero hay que entender que hay otras que no lo son. ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que hace falta para que dejemos de escuchar todo esto? ¿Algo? que se está haciendo en silencio ¿por qué digo en silencio? porque muchos de vosotros diréis no, no, pero si la ley mica se ha aprobado y lo sabemos todos no, no lo sabemos todos lo sabemos una parte de lo que estamos dentro del mercado cripto el resto no lo sabe, no tiene ni idea porque no sabe ni lo que es y el perro que es peligroso al final es el que no ladra ¿Cuál es el fin? ¿Por qué se aprueba de esta manera? ¿Por qué? Primero, ¿por qué se aprueba? ¿Para qué se aprueba? ¿Y cuál es la finalidad real? Y otra cosa. ¿Qué compatibilidad van a tener los guales del Banco Central Europeo? Por aquí. Os va a salir un vídeo. Del otro canal. Con eso, es el único que voy a poner por ahí arriba para que no nos despistemos porque creo que es importante y creo que si tenéis cinco minutos podéis ir a verlo y me contestéis porque creo que hay preguntas que son interesantes para todos. Bien, dicho esto, Bitcoin está en un punto, bueno, parece que ha intentado rebotar un poquillo. Vamos a ver qué caliz puede, puede tomar y mañana haré un análisis con el gráfico nuevo, limpio, para que veamos claramente en diario, y en cuatro horas también, yo creo, pero bueno, sobre todo en diario, cuáles son esos puntos en los que pueda rebote, dónde retrocederemos posiblemente después, y sobre todo, cómo guardarnos las espaldas. Porque es lo importante, mucha gente de vosotros que estáis fuera del mercado, eh, o que no habéis comprado todavía, o que estáis esperando un buen momento, para intentar al menos no cometer el error que hemos cometido todos, que hemos entrado en el mercado, pues, en el momento que, en el que lo hemos conocido, en el momento que pues que ya está. Imaginaros, eh, yo digo, yo compré en el mercado, abajo del todo, en un momento dado muy importante, pero también compré en el mercado en 15.000. O sea, ¿vale? O sea, no todo es oro, todo lo que reluce, y hay veces que, oye... Pues hemos cometido errores en momentos muy altos y, bueno, pues hemos comp comprado en 2800, pues 2800, guay. Pero, bueno, los comprados en 2800 ya está vendido, evidentemente. Pero eso no es importante. Lo importante es, si aprendo algo, si consigo yo por mí mismo hacer un análisis básico y lógico de la situación en conjunto, intentaremos que sea en conjunto con el mercado en general, a lo mejor consigo un buen momento de entrar en el mercado de criptomonedas y no me tengo que cagar en la madre que parió a las criptomonedas. Así que lo bueno que tiene entrar en Bitcoin es que no tiene un CEO al que denunciar, no tiene una empresa a la que denunciar y por eso sigue adelante. Y las que van de la mano de Bitcoin pasará exactamente igual. Son las principales, el resto pueden volar en cualquier momento. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Venga, no te hagas el remolón, suscríbete y dale a la campanita. Bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos hoy en el mercado? Pues sábado, sabadete, día de Alcoins. Vamos a comprobarlo, a ver si eh, por fin nos han dado un sábado un poquito decente. Tenemos la zona de marca, zona de posible para mí, rebote. Creo que aunque aquí tengamos este pequeño rebote, luego haremos un mínimo inferior. Luego quizás haremos un mínimo superior, y a partir de ahí podemos rebotar. Mañana, con un gráfico limpio, eh, pretendo hacer un análisis eh, básico en diario... Que afecte a cuatro horas, de tal manera que podáis ver lo que yo veo, lo que yo creo, ¿vale? y si oye, para vosotros tiene lógica, a lo mejor os ayuda a tomar decisiones os ayuda, cada uno, luego luego las decisiones son de cada uno y, y no hay más bien, dicho esto ¿dónde estamos? estamos ahora mismo un poquito en tierra de nadie, es decir hemos bajado una zona en la que bueno, eh, no era de más importante este, este mechazo de mínimos que hubo aquí bueno, pues no ha habido ningún cierre por ahí ¿Qué ha pasado que hemos perdido la parte de abajo del tp1 si recordáis los que lleváis un poquito ya unos días por lo menos eh, eh, un par de meses en el canal ya no digo más un par de meses eh, es la zona donde está este canal lateral que hemos hecho aquí era el 50% del canal vale la parte de abajo de este tp1 el take profit one vale pues que hemos hecho lo perdimos lo hemos retesteado y de momento no estamos pudiendo con él si no podemos con el día más, tenemos un gap abierto con los futuros del CME, ¿vale? pues posiblemente mañana volvamos a abajo, si no hoy mismo. Ir abajo significa que posiblemente en el momento de perdamos estos mínimos, pues nos vendremos a la parte de abajo de ese mismo canal lateral, vale, en el que hemos estado trabajando pues desde que entramos en él el, el 17 de marzo. Bueno, un mes, un mes y algo. vale. Lo intentamos sobrepasar por arriba, no pudimos, pues lo hemos vuelto a retomar. Bueno, sigue siendo una zona en la que podríamos acumular más tiempo. Más tiempo, más dinerito, más de todo. Ahora, ya hemos dicho que para mí, la zona de rebote, lo tenemos ahí en 26.7 aproximadamente. Siguiente zona y soporte natural. Vamos a diario, que lo vamos a ver mejor. Lo tenemos evidentemente en este rectángulo verde. ¿Vale? Fue un máximo aquí, fue un máximo aquí, fue un máximo aquí. Aquí no, no lo tengo estirado, pero vamos, fue una zona... De máximo no solamente ahí, sino más atrás. De 1, 2, 3, 4 puntos. Este es cuasi, cuasi, cuasi, cuasi y 4 puntos. Lo pasamos y no nos hemos apoyado en él. hay amigos! Y encima esta zona con estos máximos, con la media de 100 que está yendo hacia arriba, pues puede ser para mí, ¿eh? en este momento, la zona a, a tener en cuenta, la zona a batir. ¿Vale? porque además creo fehacientemente y firmemente que puede ser eh, esa zona y no otra? Pues bueno. ¿que puede ser más abajo? por supuesto que sí o sea, siempre los catastrofistas ya sabéis que deben de tener siempre la razón pero si yo me voy a cuatro horas aparte del desgaste evidente que tengo ¿vale? ¿dónde puedo irme que tenga mucho más desgaste y que ya sea una hecatomba histórica? pues bajar más o menos a esta zona de mínimos que hicimos aquí en la zona de 15 que son zonas raras pero se hacen de vez en cuando ¿Vale? Y esa zona de 15 aproximadamente nos coincidiría con la zona de los 24 y medio, 25. ¿vale? Más o menos. Es toda una, una, una gran zona en la que va a ser de colchón, va a ser de muelle, vale, de amortiguador de la caída. A partir de ahí, cuando algo ha venido tan rápido a la baja, tan rápido, lo más fácil es que rebote también muy rápido. ¿Hasta dónde? ¡Ah! Mañana veremos hasta dónde podemos rebotar. Pero yo creo que las zonas son bastante evidentes. Normalmente... Y yo tengo dos teorías sobre sobre dónde rebotaremos, pero bueno, mañana os lo contaré. Porque a, a día de hoy es tontería, no tiene mucho sentido porque no todavía no va, no va a pasar eso, creo. Ahora por abrir la boca empieza a tirar para arriba, seguro que más de uno se pondría muy, muy contento. Han liquidado a muchos largos en la caída. Bueno, eso es lo que tiene en los futuros, jugarte, la puedes perder tu dinero en 10 minutos, y así es, y así se pierde. Bien, en una hora también lo tenemos todo bastante desgastado, hemos estado mucho tiempo haciendo el pace, pa, pa, pa, pa, pa, de sierra, dientes de sierra, dientes de sierra, hasta que, bueno, hoy ya por fin hemos roto un poquito la al alza, pero bueno, como sabemos que tenemos un gap más abajo, pues lo más probable es que tengamos que volver a caer, y bueno, ya, ya sabéis, los, los, los típicos movimientos que solemos tener. Y en cuanto a diario, nada, hemos perdido un poquito el 50%, estamos ahí en 48% aproximadamente de RSI, con lo cual pues tampoco es una zona que sea demasiado preocupante. Pero cuando tenemos una caída muy pronunciada, luego normal, lo más normal es que tengamos una zona de pequeña de acumulación y tenemos arriba. Eh, ¿Creo que se puede formar una mmm, distribución de Wyckoff aquí arriba? Sí. Y en base a eso, mañana mmm, os comentaré las zonas de posible llegada al alza y de caída a la baja. ¿vale? De máximo, vuelvo a marcar esta línea transparente que tengo aquí, 33, la parte de abajo del TP2, me da igual, más o menos en, en esa zona. Creo podrían ser los, los máximos, también estos máximos que hubo aquí, ¿vale? es una zona bastante amplia, de 32 y pico, a, de 32 y medio a 33 y medio, ¿vale? más o menos. Eh, pero bueno, todavía es muy pronto. ...para decidir esto y, y ya lo iremos... ...ya lo iremos cotejando... ...a ver qué tal, a ver cómo va cómo va evolucionando... Eh, ...dicho esto... ...las oportunidades que hayan de venir... ...por eso insisto tanto en que... ...inviertas con cautela, guardes liquidez... ...para cuando vengan las oportunidades... ...y que la paciencia te acompañe... ...lo digo siempre, lo digo en todos los vídeos... ...al final del vídeo yo sé que mucha gente no lo ve... ...pero de verdad que la liquidez que guardas... ...no está para hacer el bobo... ...está para ayudarte... Y aunque a veces parezca que ese dinero está parado, no está parado, está a la espera, que es diferente. Para tener una oportunidad de hacer... Entramos porque es una zona buena de confluencias. Ahí iré avisando en el canal VIP. Y de momento os lo aviso a todos. Esta y estas dos zonas son muy buenas. Para mí, es mi opinión, ¿vale? Luego ya cada uno que haga lo que salga del mino. Dicho esto, el BTC1, los futuros del CME... Eh, pues bueno, cerraron ahí de una forma un poquito rara, pero me carga aquí TH, cara lo que le da la gana, a esto no pasa nada. Pero yo lo que quiero ver es aquí el, dolari, el el BLX. Aquí, venga. Vamos a ver el BLX. ¿Por qué? Porque fijaros que yo decía, me va para arriba y ya de repente ha he hecho así, pero bueno, aquí como, el, como sea el camino hacia aquí, me da igual, ¿vale? Y si es paralelo y es más abajo, o si es paralelo es un poco más arriba, también me da igual. Más o menos una, es una forma, ¿vale? En la, en la que dibujamos. Pero ¿qué nos dice el volumen, ¿vale? Que es lo que miramos. Tenemos una caída importante y el volumen se ha mantenido, se ha sostenido en una zona bastante alta en comparación vale con, con el resto. A medida que ha ido cayendo, ¿pa? ha ido subiendo el volumen y se ha sostenido. Eso quiere decir que de momento el mercado lo de parar la caída no lo, no lo ve. Hoy seguramente, que además siendo sábado, pues posiblemente tengamos algo al respecto. En cuanto a Ethereum, ¿qué ha hecho Ethereum si me quiere cargar Ethereum? Porque aquí bueno ahora me carga el CryptoCap, esto, es esto es una coña total, pero no pasa nada. Ahora yo pongo aquí en Ethereum, que es lo que yo quiero ver. Es que he reiniciado la máquina porque ya estaba... ¿Sabéis cómo qué pasa cuando tenéis el, el, el, el teléfono móvil que no lo, no lo reiniciáis nunca, que siempre está trabajando y siempre está...? Pues eso, eso es lo que me ha pasado a mí hoy y me ha tocado. Bueno, el te marca un máximo aquí, eh, esta zona de máximos, con este y con este, bueno, más o menos ahí tenemos, tenemos unas tres marías, en las cuales, bueno, pues no, no, ha, no ha sido capaz de, de pasar ese máximo, y bueno, pues viene a apoyarse después de romper esta zona, ir arriba, venir aquí a esta zona otra vez de soporte a coger dinerito, no es mala idea. Y está por encima de 50. Os recuerdo que todavía está por encima de 50. A utilizarlo como indicador porque creo que es bastante interesante esto sobre Ethereum. Por otra parte, el total market, si me lo quiere cargar, porque es la pesada en teoría, sí, hombre, me lo carga. Vale, hoy tenemos un poquitito de verde en el total market. ¿eh? Un 1,42, que bueno, no es tan poquito, está bastante bien para, para la capitalización que es Y. ¿Qué pasa con la dominancia de Bitcoin? Pues que está roja rojilla, está cayendo. Está en una zona que ha tocado poco ahí con la resistencia, no está siendo capaz de pasarla. Y bueno, pues si viene para abajo, podemos tener un, un, un mini bull run sobre las altcoins y, y no, estaría, no estaría mal, ¿vale? Eh, así que bueno, tenerlo muy en cuenta. ¿Qué quiere decir? Si el total market sube y la dominancia de Bitcoin baja, la mayoría de ese dinero va o bien a las, a las stablecoins o bien a Las altcoins está yendo a las altcoins. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice nuestro listado de altcoins. Tengo que mejorarlo porque lo tengo un poquito chunguillo. Vamos a ponernos aquí eh, los pares contra el dólar. Y bueno, mira, search aquí está lo tonto, lo tonto, justo en la zona de soporte. Ha hecho venga, pim panto, <risa> Bueno, pues eh, la ibérica y ¿eh? 35%. De madre de la mujer, Jesús, todos los días está dándonos alegrías. Y eso que es gratis. Bueno, Trías, los cortos de Bitcoin subiendo un 14%. Ahora los vamos a ver. Eso nos quepa la menor duda. cívica 11%. celer un 8%. Muy, muy bien. Eh, Bayer Planet Matrix un 6,80 y pico. O sea que Sí. Sí, sí, tenemos bastantes por encima del 5%. Unas cuantas pocas ahí. naka TVK, DAG, VRA y eh, Ripple contra el euro prácticamente el 5% y contra el dólar prácticamente casi, casi, casi, casi. Ahí está. Después de la caída que ha estado teniendo, porque ha tenido estos días una, una caidinha y un poquito, un poquito chunguilla, bueno, pues ahí anda. Ahí anda intentando parar la caída. Bien, o sea que es día de altcoins. Está siendo un día de altcoins. Ha habido algunas que se han portado muy bien por la mañana, ahora se han retrocedido un pelín. Bueno, One Earth, que se iba para abajo, bueno, pues para hace que recupera un poquito, cita otro 4%, está bien, porque esto nos indica, oye, pues el mercado realmente tiene ganas, estos porcentajes no están mal, Cardano, Cardano, alguien me decía, ¿podremos ver a Cardano otra vez? Eh, 0,25, pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues es lo mismo, pero para eso tiene que empezar a perder cosas, de momento esta línea de tendencia tan vertical que tenía, tan, tan acelerada, la ha perdido, lo normal es que después de perder ese soporte y esta línea de tendencia, bueno, pues intente hacer un pullback y si no puede con ello, baje si puede con ello cuidado a la figura de doble techo porque también baja vale entonces hay que tenerlo hay que tenerlo eh, cogerlo con pinzas. Pero si hay un mini bullrun para esas altcoins, pues puede ir, seguir yendo al alza perfectamente. Yo lo esperaría más ahora mismo en la zona de 0.35, más o menos, sobre, sobre la línea de tendencia. Creo que sería una zona bastante buena. Y, bueno, las zonas de compra actualmente para Cardano estaría en la línea de tendencia, estarían en este mínimo y en el siguiente mínimo. Ya está, no hay más. Eso es lo que hay. Eh, de momento, inventar más, Uf, pues no tiene sentido. Pero son las zonas de, de evidente compra, 1, 2 y 3, la picadora Molinex. Si haces eso, yo creo que a la vuelta de unos meses eh, te puedes poner muy contento. Eh, dicho esto, ¿qué tenemos en la parte negativa? Pues en la parte negativa tenemos poca leche, ¿veis? Por eso ya digo día que una suba más y otra suba menos. En 0% tenemos bien poquitas de pérdidas y ni siquiera, por encima del 5% de pérdidas, nada. Volatilidad y CRS, CRTS, perdón, el Kratoski. Tampoco es nada del mundo, es decir, el resto, lo, los que pierden, pierden muy, muy, muy poquito y son muy poquitas. El resto del mercado está verde, verde, verde, verde, verde, verde, que da gusto verlo. Así que sábados a sí ha sido un día de altcoins. Y por otra parte, ay amigos, ¿qué pasa con. No, con Presidente? no, nombre, por Dios, no me, no me hagas esto, no me hagas esto. Vamos a verlo aquí eh, en lo que quería ver, que es esto. Los cortos de Bitcoin, que están subiendo y están rompiendo. Muy atentos, porque están rompiendo, se quieren acumulando, empieza la presión bajista a hacer de las suyas y siguen acumulando cortos, rompiendo la zona de resistencia. A ver, de momento está rompiendo la línea, damos un par de días más al alza, pero cuidado porque a partir de este punto, más o menos a partir de que llegue aquí a la zona de 1050, más o menos, puede romper al alza con fuerza y Bitcoin ir un poquito para abajo, ¿vale? Eh, ¿es directamente proporcional? que hay muchas de las preguntas que hay muchas veces no, no es directamente proporcional no tiene por qué, porque una cosa es las posiciones que se toman y otra cosa son las posiciones que se ejecutan y muchas veces la presión bajista es falsa igual que la alcista bien, dicho esto, no me enrolló mucho más Bitcoin intentando recuperar esa zona de los 27.600 hacia arriba uh, vamos a ponernos en una hora para ver qué está pasando Vale, pues tenemos dentro de la vela de cuatro horas, tenemos una, dos, esta es la tercera, si no me equivoco, que bueno, está intentando ir a la baja y bueno, pues ahí, a ver si puede romper la media de 50 en una hora, y en cuatro horas efectivamente, nos queda la tercera, es la tercera vela, de momento tenemos un martillo invertido que cuanto más arriba cierre, pues mejor para todos, pero vamos que como tenemos un gap con el CME, ahí en los 27.310 pues todavía nos queda esperar a ver qué pasa con la apertura de mañana, no me gustaría que subiéramos tener otro gap abajo porque tenemos ya unos cuantos y habrá que cerrarlos tarde o temprano, así que chicos y chicas como digo, siempre invertir con mucha cautela, mañana os veo no os olvidéis del vídeo que os he dejado por ahí arriba y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.